¿Serías capaz de firmar una escritura pública que dentro de su contenido se describe un inmueble diametralmente diferente al que tú conociste en la etapa previa y por la cual firmaste una promesa de compraventa. Suena raro, pero te va a tocar firmar esa escritura. Y para eso vamos a revisar el día de hoy una sentencia genial en donde se explica la razón del por qué el mejor escenario es firmar esa escritura pública. Quédate hasta el final para que lo averigüemos, porque va a ser bien interesante. Y bienvenido a Derecho Inmobiliario. En el año 2002, Don Lázaro se vinculó a un proyecto de compra de unos locales comerciales sobre planos con una constructora, digamos, pico y pala. Eh, Don Lázaro entonces firmó posteriormente una promesa de compra-venta en la que se hablaba de unas áreas específicas de esos locales. Antes de la escrituración, la constructora pico y pala llamó a don Lázaro y le dijo, venga don Lázaro, necesitamos firmar un otro sí, porque las áreas y el diseño se va a modificar sustancialmente. Don Lázaro dijo, no, no, no, no, yo no puedo aceptar ese otro sí, ese otro sí realmente es muy distinto a la información que yo había visto al inicio. Don Lázaro ya había pagado el precio total de esos locales comerciales. Así pasaron los días y llegó el día de la escrituración como se había pactado inicialmente en la promesa de compra-venta. Pero Don Lázaro sabía que la escrituración no iba a ser por, el mismo, por los mismos inmuebles que ya había prometido comprar. Entonces Don Lázaro se abstuvo de ir a la firma de la escritura. Igualmente la constructora tampoco mandó a hacer la minuta. ¿Por qué? Pues porque ya sabía que Don Lázaro no iba a ir a la firma de esa escritura. Es decir nadie se acercó a la notaría a firmar la escritura. La constructora entendió esto como una renuncia a adquirir los inmuebles de parte de Don Lázaro y lo que hizo fue vender los inmuebles a otra persona. Don Lázaro dijo, no, yo quiero mis inmuebles, yo quiero lo que yo paté en la promesa de compraventa, yo ya pagué por esos inmuebles, entonces Don Lázaro demandó a la constructora pico y pala. Esta demanda tenía como propósito dos cosas: que le vendieran los inmuebles que le habían prometido en venta y que le pagaran los perjuicios porque él cumplió con su parte. La sentencia de primera instancia no favoreció a don Lázaro porque dijo, señor Lázaro, es que usted incumplió con el deber que estaba contenido también en la promesa de compraventa, que era ir a firmar la escritura. La apelación la resolvió el tribunal de Cundinamarca diciendo. Señor Lázaro, usted tiene razón. Estos son los pillos de la constructora que le querían a usted meter conejo y obligarlo a firmar un otro sí para cambiar las eh, dimensiones de esos inmuebles. Así que don Lázaro, le concede a usted los daños y los perjuicios que le han causado. La constructora no se quedó quieta y buscó ir a casación ante la Corte Suprema de Justicia. La constructora argumentó para esta casación que Don Lázaro no estaba legitimado para solicitar el cumplimiento de la promesa, puesto que él la incumplió cuando no compareció a la firma de la Escritura. Y aquí viene lo bueno. La Corte Suprema de Justicia en su sala civil dijo que el desacuerdo de las partes con lo del otro sí que le estaban obligando a firmar a Don Lázaro. Así como el hecho de haber pagado de forma anticipada todo el precio no justificaba el incumplimiento de don Lázaro para la firma de la escritura pública. Por el contrario, denotaba el deber para ambas partes de cumplir con las prestaciones en la forma inicialmente convenida en la promesa de compraventa. Ambas partes debían haber cumplido y ninguna cumplió. Se confirma entonces la sentencia de primera instancia que no le daba la razón a don Lázaro. Ambos incumplieron, por lo tanto era una manifestación de que no querían hacer el negocio. Ahora lo que seguía era pues, determinar cómo se iban a devolver las cosas. Pues como don Lázaro no había recibido inmoles, no, no había nada que devolverle a la constructora. Pero la constructora sí tenía un dinero de don Lázaro y la corte le dice a la constructora «Devuelva ese dinero totalmente actualizado». Esto es la sentencia, ahorita vamos a las conclusiones y para eso te invito a que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones y no te pierdas ningún video. No sabes lo valioso que sería para mí también que me regales un like y sobre todo lo compartas. La primera conclusión nos la dice la, la misma Corte Suprema de Justicia, dice que como en la firma de la promesa, Quedó claro que la entrega se haría en el mismo día de la firma de la escritura, pues lo que debió haber pasado era que se firmara la escritura pública y ya después de haberse realizado la firma, pues él tenía la posibilidad de verificar el estado de los inmuebles y demandar el incumplimiento. En el mismo sentido va mi segunda recomendación. Ustedes nunca dejen de asistir a la firma de una escritura a la fecha y hora establecidas, fecha y hora y lugar establecidos en la promesa de compraventa. De tal forma que si su contraparte no asiste, le piden al notario que les emita un acta de comparecencia para que dejen ustedes constancia de que ustedes sí fueron. Y si hipotéticamente la contraparte incumplida sí va a la firma de la escritura, pero no tiene cumplidas sus obligaciones, pues dejen constancias en la misma en la misma escritura pública que el inmueble que le están describiendo en esa escritura no corresponde al mismo que estaba pactado en la promesa de compra -venta. Ahí están los tornillos. marica, marica que estoy grabando. Pues ya estás cagándote en la grabación. Ya o sea, que <risa> Casi se me olvida la segunda o la tercera recomendación. Cuando ustedes vayan a comprar un inmueble de segunda, tómenle muchas fotografías. Porque no falta que al día de la firma de la escritura sea el mismo inmueble que estén escriturando. Pero cuando ya lo vayan a recibir el propietario el propietario vendedor le haya quitado los aires acondicionados, le haya quitado rejas, le haya quitado puertas de seguridad, le haya quitado muebles de la cocina, todo eso hace parte del inmueble que se compró, pero muchas veces no entramos en alto grado de detalle de describir el contenido y la distribución de ese inmueble, así que siempre guarden pruebas de cómo era el inmueble cuando ustedes lo conocieron desde la etapa de promoción. Bueno, eh, nuevamente te pido que te suscribas a este canal, que actives la campana de notificaciones, de que me sigas en redes sociales, que compartas el contenido, que me regales un like. Déjame tus comentarios aquí abajo en la cajita de comentarios. Para mí es muy valioso todo lo que tú puedas decirme, todas las opiniones que ustedes me puedan compartir. Entonces nos vemos el próximo miércoles a las 7 y 30 de la noche en Derecho Inmobiliario.